¿Qué tal? Hace un tiempo, o hace unos años, escribí un post en Lugarcen.es sobre cómo saber a quién has bloqueado en Twitter y desbloquearlos, es decir, tú a quién tenías bloqueado dentro de tu cuenta de Twitter. La razón de ese post era porque en aquel momento Twitter no te decía a quién habías bloqueado, no había manera de saberlo. Claro, esto era un poco complicado, necesitabas saber, pues en algún momento, si seguías bloqueando a esa persona o a lo mejor le querías desbloquear, por la razón que fuese. ¿vale? Bueno, hay que actualizar ese post porque ahora sí que Twitter permite saber a quién has bloqueado y es muy sencillo de hacerlo. Entonces pues grabo este vídeo para actualizar esa información y te lo explico ahora en un momentito. Aquí estamos. Bueno, lo primero de todo es contar que la herramienta blocked by me de la que se hablaba, de la que se habla en ese post todavía existe, o sea, todavía está funcionando, sirve, le das permiso y funciona igual que antes. Te dice quién está bloqueado y les puedes desbloquear. ¿Cómo saberlo dentro de Twitter? Pues muy sencillo. Tú estás en tu perfil de Twitter, yo estoy aquí ahora en lugar zen, nos iríamos a, aquí arriba, a la derecha, y configuración y privacidad. Muy sencillo. Vamos a la configuración de nuestra cuenta de Twitter. Y fijaos qué fácil, aquí vienen, incluso vienen varias opciones, cuentas silenciadas y cuentas bloqueadas. Porque también puedes silenciar cuentas, no bloquearlas, el acceso, te podrían escribir un mensaje directo, pero no ver su timeline, no ver lo que ellos escriben. Entonces, pues es en cuentas bloqueadas, pinchas en cuentas bloqueadas, y veis que yo tengo aquí unos cuantos spammers bloqueados, y al pasar por encima, les podemos poner desbloquear. Con lo cual, ahora es mucho más sencillo que antes, saber a quién tienes bloqueado y cómo desbloquearlos. Nada. Vuelvo a mi cueva, espero que te haya gustado y si quieres saber más de Lugarzen.es, suscríbete a este canal. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!